Hola, buenas, aquí estamos con otro vídeo de PASI, en este caso de cálculo. Vamos a hacer un ejercicio de extremo relativo de un campo escalar, pero en este caso condicionado. Vamos a hacer después otro sin condicionar, pero vamos a empezar por aquí, porque vemos que este ejemplo es muy sencillo y lo vamos a aprender muy fácil. Perdón. Vamos a dar un campo escalar, menos 3x cuadrado, más 4y cuadrado, menos 10 x más 12 x más 4y cuadrado, menos 15x, más 14. bastante largo, pero vamos, que no os preocupéis porque después se simplifica. Y nos dan otro campo escalar, x menos 2y, menos 3y e elevado a x más e. Con estos dos campos escalares nos dicen que comprobemos si un punto es punto crítico sujeto a la condición que g de x y y sea igual a cero, ¿vale? Nos dicen que este punto, que un punto crítico es y después que si lo es, lo clasifiquemos. entonces Es muy sencillo, porque verás, en estos casos siempre vamos a, a proceder de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer vamos a a las parciales de este campo escalar, la gradiente, si queréis, la, la derivada respecto a x y respecto a y. Hay muchas formas de, de, de notar esto, pero yo lo hago así porque me acuerdo mejor. Yo pongo f de x y sé que es la función derivada respecto a x. Esto es mi notación, a mí me gusta, hay muchas formas, pero a mí me gusta esta, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es la parcial de f de x respecto a x. Entonces derivamos simplemente. Aquí nos queda menos 3i cuadrado, aquí nos queda menos 10i, porque tenemos una x, no, se deriva y nos queda lo demás que es constante. Más 8X, os recuerdo, os recuerdo, os recomiendo que os veáis el, el vídeo de Fran, de, de Vector porque os va a servir mucho para hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, tenemos, hemos quedado aquí, más 8X y menos 15. Y tenemos la, la partida respecto a I también hay que hacer, ¿vale? Entonces, derivamos respecto a Y, aquí nos queda menos 6XY, aquí más 8Y, aquí nos queda menos 10 x y aquí nos queda más 12 y ya está. ¿Vale? No tenemos más Siempre estas dos cosas. Si el ejercicio no fuera condicionado y no nos dieran que comprobemos un punto crítico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el sistema este. Resolver el este sistema, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a pensar un poco. Si recordáis, esto son dos componentes. Son los dos componentes del vector gradiente, ¿verdad? Vamos a simplificar un poco. Si os acordáis, cuando derivamos una función, la derivada de la función en un punto era la pendiente del vector tangente entonces con esa idea si pensamos el vector gradiente, si lo sustituimos en un punto, tendremos el valor de la pendiente del plano tangente, porque tenemos dos componentes, perdón, respecto a z, pero aquí eh, no aparece z tenemos eh, la pendiente del, del plano tangente, es decir, nosotros tenemos un campo escalar vamos a suponer algo como esto una cosa así, ¿no? por ejemplo, por decir entonces queremos saber en este punto en este punto no podemos tener una recta tangente, como lo que estamos haciendo respecto a un campo escalar. Tendremos un plano tangente. Entonces hallamos el vector de ese plano tangente, porque tenemos varias componentes. Entonces, al igualar a cero, lo que estamos viendo es en qué punto esta pendiente es cero, es decir, que es horizontal y por lo tanto es, eh, un, es un punto máximo, ¿verdad? Porque si tenemos este punto, por ejemplo, que no es máximo, vemos que aquí la, la tangente sería una cosa así, ¿verdad? así, torcida o aquí sería así pero en el punto máximo sabemos que la tangente va a ser recta entonces la pendiente vale cero es igual a cero por eso hacemos eso de igual a cero espero que lo hayan entendido más o menos bien porque yo soy un poco difícil de explicar estas cosas la verdad y bueno con esa idea intuitiva tenemos que hacer eso pero en este caso solo tenemos que comprobar un punto entonces es más sencillo entonces una vez que hemos hecho esto tenemos que hallar también las parciales ya en este ejercicio sentando en este ejercicio las parciales de g igual respecto a x respecto a y entonces entonces tenemos e elevado a x más y, la derivada es e elevado de x más y. La, el, el, el 3 lo respetamos. Y después sería la derivada de esto. Pero como la derivada de x es 1, tenemos que ir multiplicando, esto es menos 2. Y lo mismo, aquí tenemos menos 3, ahí aparece y, por lo tanto tenemos que derivar e elevado a x más y. y la derivada de adentro, x más y, la derivada de y, es 1. Lo mismo, Pero no nos importa uno más que 1 menos. El problema sería si esta ahí fuera negativa. Entonces aquí tendremos un menos uno que modificaría todo esto. Por si lo veis, tenéis cuidado con eso. Entonces, una vez que tenemos aquí, hemos avanzado bastante. Porque ya solo nos queda comprobar unas cosas. Nos han dicho que la condición es que esto, en el punto, sea igual a 0. Entonces, eso se hace mediante los multiplicadores de la gran... ¿Cómo va esto? Vale. Eh, tenemos un teorema que nos dice que esta función, f de x, si queréis lo vamos a hacer así. En el punto crítico, tiene que ser igual a un lambda por la parcial de... Uy, perdón. Por lo hago con esta ocasión, es un poco raro, lo sé, pero bueno, para que veáis que coincide con esto, ¿vale? Sería igual a lambda por la parcial respecto a X en ese punto crítico. Lo dice más, lo dice que F respecto a Y en el punto, es decir, esto escribiendo el punto crítico, tiene que ser igual... A ese mismo lambda, ¿vale? Ese mismo lambda, tiene que ser el mismo lambda. De f respecto a y en el punto crítico. Perdón, g, ¿vale? Si veis aquí aparecen las parciales de x y de y, y aquí las parciales de g. Con respecto a x o respecto a y. Entonces, y lo dice sujeto a la condición, que g de x sea igual a 0. Es decir, que la función g en el punto crítico sea igual a 0. Una vez que cumpla con estas condiciones, que sustituyendo el punto crítico aquí y aquí nos aparezca en el mismo lambda y que si sustituimos el punto crítico en G nos aparezca que es igual a 0 porque puede ser que la condición sea que G de X sea igual a 1 pero no, en este caso es que G de X sea 0 pues entonces, una bueno, vez que tenemos estas condiciones podemos decir que el, punto, que el punto crítico está sujeto a esa condición entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a sustituir, borro un poco, sustituimos vemos que si se cumple o no y según de eso ya, pues clasificamos el punto no, ¿vale? borro un poco y lo vemos bueno, entonces a sustituir los puntos en las parciales. Lo siento, no lo he esperado, pero creo que es muy sencillo sustituir y lo podéis hacer solo, ¿vale? Entonces tendremos un, un sistema de ecuaciones, algo como esto. Eh, entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que, valer, que saber el valor de lambda, porque el lambda después nos va a servir para continuar con el ejercicio y clasificar el punto. Vemos aquí que G de punto crítico, 1 menos 1 vale 0. Bien, primera condición. Y si nos fijamos aquí, nos estáis por esto con 0, sacamos de aquí que el lambda pasa menos 2 dividiendo lambda es 0 y aquí lambda mismo menos 5 más ahí viendo, que lambda vale 0 en los dos casos entonces tenemos que se cumple la primera condición y la segunda condición por tanto, es punto crítico perfecto y tenemos además que lambda vale 0 y vaya a ver como ahora os vais a alegrar porque el teorema nos sigue diciendo que para clasificar ese punto crítico que hemos descubierto que es punto crítico tenemos que hacer lo siguiente tenemos que construir una nueva función F grande de X y, si queréis con, llamarla, que se construirá de esta forma. Será F de X, es decir, la función que teníamos antes, menos lambda, el multiplicador ese que hemos conseguido, multiplicado por G de X y. ¿Vale? Nosotros eh, co cogeríamos esto, cogeríamos el multiplicador, lo multiplicaríamos, operábamos y nos traíamos una nueva función. Pero en este caso, no damos mucho, ¿verdad? Porque esto vale 0, entonces esta parte se nos queda y lo único que tenemos que estudiar es f de x. La f grande de x es igual que f chica de x. Entonces ya tenemos las parciales hechas, porque tenemos que volver a hacer las parciales de esa nueva función. Y ya tenemos mucho adelantado. Entonces una vez que llegamos a este punto ya, vemos que f de x y es igual a f chica, por lo tanto vamos a llamarlo esto. f grande, ya solo tenemos que clasificar el punto. Todavía nos queda, ¿no? que haya un poquito más de derivada. En concreto tenemos que hallar la segunda derivada de X, la segunda derivada de Y, con respecto a Y, y la derivada cruzada, ¿vale? La derivada cruzada tiene que ser igual a F de Y, es decir, las cruzadas son iguales, ¿vale? Entonces, lo hacemos, si queréis, por los dos lados, para que veáis. Vamos a hacer primero esta. F de x respecto a y, ¿vale? Se f de x respecto a y. O sea, habiendo derivado de x respecto a y, tenemos menos 6 y menos 10. Hacemos lo mismo por el otro lado, f de y de x, o sea, f de y con respecto a x. Tenemos que mover, se confirma, las fuerzas son iguales, entonces, por ahora vamos bien, no hemos equivocado en el ejercicio. Y hallamos la segunda derivada f de x respecto a x otra vez y f de y, <coughs> perdón, respecto a aquí otra vez f de x respecto a x 8 y ya está vale, llegado aquí tenemos que clasificar el punto ¿cómo lo vamos a hacer? con el criterio de la gesiana, la matriz gesiana ¿cómo se hace esa matriz? esa matriz, la gesiana de f de x y se define de la siguiente forma será aquí la derivada segunda con respecto a x aquí la derivada segunda respecto a i y aquí la derivada cruzada que como bien sabéis esta y esta van a ser iguales vale entonces vamos sustituyendo cada cosa por su valor entonces qué hacemos ahora la tenemos que eh, ver cuánto vale en el punto porque si no esta matriz no nos sirve nada entonces vemos ¿vale? entonces tenemos esta matriz hay muchos criterios, porque hay gente que mira según el valor de esto y según el, el valor del, del discriminante. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo falta que completemos cuadrado Entonces vamos a tener que multiplicar esta matriz por el, un vector genérico, ¿vale? Un vector genérico, como los vectores siempre se ponen en columna, y nosotros en este caso lo tenemos que poner así en horizontal, Perdón. Tenemos que llamarle U transpuesta ¿Vale? Para que el vector no parezca. Un vector genérico es Una componente U1 y una componente U2 ¿Vale? Pero eso se debe poner en columna Por lo tanto, esto será U transpuesta Entonces, U transpuesta Multiplicada por la matriz En el punto crítico Y multiplicada otra vez Por ese vector genérico, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso Vamos a ver cuánto vale Completamos cuadrado Y seguimos